Mis amados, a Dios. buenas noches, Dios les bendiga, Alabado Sergio. a Dios la gloria, a Dios la honra que nos concede el honor, el privilegio, la bendición sí, de poder llegar a, a vuestros hogares gloria, saliendo a todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico el a través del de, mundo entero, sí, a través de la internet, de los diferentes medios de comunicación sí, que en este momento se enlazan sí, para seguir adelante. Para seguir adelante. Gloria a Dios. Y podamos, y podamos transmitir Amén. lo que el Espíritu Santo quiere Amén. transmitir en esta noche. Amén. Para a Dios. la gloria y la honra del Señor. Amén. Gloria Como siempre a Dios. les digo, están oyendo los coquí, ¿verdad que sí? Están oyendo los coquí en una forma bien, bien, bien clarita. porque... Gloria a Dios. Los coquis son mis acompañantes sí, sí, señor. de la noche. Además, Aleluya. todo el pueblo que empieza a entrar, amén, amén, a enlazarse amén. con la programación de esta noche. Amén. Gracias al Señor que Dios ha tenido de nosotros misericordia. misericordia y podemos tener ojos para ver, oídos amén, para oír amén, amén. y entendimiento para amén. entender. Amén. Ponga mucha, pero que Gloria mucha atención. Le vamos a dedicar... Esta proclamación, le vamos a dedicar esta programación <coughs> a la enseñanza que estamos tratando Gloria a Dios. de que el pueblo pueda ver, oír y entender. Aleluya. Estamos tratando, Gloria estamos enseñando lo que establece esta, esta enseñanza donde el pueblo de Dios que va a ser levantado, va a ser edificado en esta enseñanza porque Mi este es el, el pensamiento del Evangelio, armados del pensamiento de Jesús, armados del pensamiento de Jesús gloria para que puedan tener la victoria espiritual, sí, señor. a Él vamos a dar toda la gloria, gloria y toda sea. la honra cuando al final de esta programación Dios haya sido glorificado la, y ustedes hayan sido edificados, nos humillamos sí, ante la presencia de Dios. Padre, gracias por tu amor Gracias por tu misericordia, Gracias, Padre. bendición, privilegio que Gracias, me has concedido Padre. Gracias, Padre. en esta noche de poder salir de Jesús, al aire Gracias, con Padre. enseñanza del poderoso Gracias, evangelio que Gracias, está Dios para mío. dirigir tu Dios. pueblo, que está para la voz, ser Dios. la esposa del cordero. La Gracias la te damos por tu santo y bello espíritu y voz, que está en nosotros. Gracias te damos por tu poderoso Gracias, evangelio. Padre. Gracias te damos por ese pueblo que está entrando a Gracias, conectarse Señor. con nuestra programación en esta noche. Glorifícate pues, que a ti te vamos a dar Gracias, toda la gloria y Gracias, toda la Padre. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Me acompaña mi amado hijo Julio. mayor, Julio E. Rivas. Junior, a amén, bueno. Dios le bendiga iglesia en esta hermosa noche, es un gozo, un privilegio compartir con mi amado padre, Y venimos a compartir con él en estos días, gloria al nombre del Señor, y sabemos verdad que en la noche de hoy Dios va a ministrar a su vida, algo grande de Dios para usted, abra su entendimiento, abra la escritura, síganos con la palabra del Señor, que es la palabra la que nos va a guiar en este día, así que eh, es el verbo de Dios, Dios está a favor, tiene a favor de la iglesia, es el Evangelio que está preparando la iglesia para el arrebatamiento. Así que usted no se despegue, comparta por favor esta programación. Queremos que esta noche esto se vaya viral. ¿Por qué? Porque vamos a, a traer a una palabra, vamos a traer una enseñanza y vamos a estar haciendo unas aclaraciones muy importantes para nosotros en esta hermosa noche del Señor. Adelante, pastor. A Dios vamos a dar toda la gloria y a Dios vamos a dar toda la honra. Yo quiero que el pueblo tenga la primera enseñanza, la primera. Primera de Juan. Vayamos todos a primera de Juan. Primera de Juan. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Juan. Porque ahí es, que estaba, ahí es que está la visión, el entendimiento y la sabiduría de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Damos la gloria a Dios por ese chojo de gente gloria al Señor. que amén. están conectándose en esta amén, noche. Amén, amén, amén. A Dios la gloria y a Dios la honra. Amén, amén, amén. Primera de Juan, capítulo 4, Julio, Ajá. verso 1 al 3. 1 al 3, Julito. Dice, dice de la siguiente: ¿Tú tienes, Pablo? Se me quedaron ahí en el cuarto. ¿no vete a buscarlo, vete a buscarlo. Dios. Vete búcalo. a buscarlo. Adiós la gloria. Adiós la honra, porque nuestro Dios ha sido de nosotros muy bueno y ha tenido de nosotros misericordia, que hemos tenido ojos para ver, oídos para oír y entendimiento para entender. Esta noche vamos a dedicar. La programación, la programación, aclarar, aclarar, sí, aclarar. Sí, señor. Porque han estado tratando de relacionarme sí, señor. con otros ministerios. Yo no tengo relación con ningún ministerio. Ni con ninguna otra enseñanza. Ni con ninguna otra enseñanza. Estamos simplemente para eh, predicar el Evangelio como está escrito. Ahí que está, ahí usted puede identificar al pastor Giva porque si algo el pastor Giba está haciendo, es predicando, es ministrando el Evangelio como está Escrite. escrito. Amén. Amén. Amide, vamos a comenzar nuestra enseñanza, nuestra experiencia en esta noche. Amén. En primera de Juan, Amén. en el capítulo 4, versos 1 al 3. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.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 Ha venido en carne, no es de Dios. Es, este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora está en el mundo. Ok, fíjense que claro, fíjense que claro, está hablando el Evangelio. Gloria a Dios. O sea, la gloria, hermano, la gloria más grande que jamás Dios ha tenido, la tuvo en Jesús, hombre. La tuvo en Jesús, hombre. De tal manera, de tal manera, que el hombre en el principio le destruyó los planes a Dios. ¿Cómo? Adán y Eva le destruyeron los planes a Dios. Repito, le destruyeron los planes a Dios. Porque armonizaron, armonizaron con el pensamiento del diablo. Eso está muy claro en el libro de Génesis. Ese, ese encuentro, esa confrontación que tuvo Adán y Eva con, directamente con el diablo. Y la imagen de Dios fue distorsionada. Y la imagen de Dios fue distorsionada. Fue dañada porque el enemigo eh, la corrompió. La corrompió. Así mismo es. Así mismo es. Entonces escúcheme, la pregunta que nos hacemos en esta noche, es bien importante, ¿a quién venció Satanás? ¿A Dios o a la imagen y semejanza de Dios, el hombre? Por eso es que en este momento nosotros tenemos que entender, hermano, nosotros tenemos que entender por qué razón, por qué razón el pastor Rivas está enseñando lo que está escrito, lo que está escrito. Yo no tengo la culpa, la Trinidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, se reunieron, se reunieron, así lo dice eh, la Biblia, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, Jesucristo Dios levantó la mano y le dijo al Padre, Padre, hazme un cuerpo y yo voy sobre la paz de la tierra a devolverte a quitarle el dominio al diablo eso es porque el cuando no, no, no escuchamos. Cuando alguien es vencido por alguien, sí, sí. Se, hace se hace esclavo de, de que lo venció. Sí, entonces Satanás le quitó el dominio al hombre. Al hombre. Porque lo que quería Dios que el hombre dominara sobre la faz de la tierra. Exactamente. Que se procreara, que viviera eternamente. Exactamente. Pero exactamente. O sea, Satanás vino y, y hizo caer al hombre de la gracia de Dios. De automáticamente gracia. se convirtió. En el príncipe de este mundo. No se convirtió en el príncipe. En ese momento. Así lo dice, así lo dice, así lo dice con toda claridad. Así lo dice con toda claridad sí. que, que Satanás se convirtió en el en príncipe porque le quitó el dominio al ser humano, al ser a, humano a la máxima creación de a Dios. A la máxima creación de Dios. Yo quiero, hermano, que usted vaya escuchando lo que estamos hablando. Poco a poco vamos a ir llegando al punto que queremos llegar. ¿Amén? Sí. sí eh, y, y verdad sabemos, ¿verdad? Que hay gente que entra solamente para tratar de distorsionar lo que se está hablando. Sí, señor. Eh, queremos darte un mensaje. Nosotros te amamos y pedimos a Dios que te bendiga. Sí, señor. Nosotros estamos aquí para exponer la verdad. Eso es. Por más de 40 años, ¿verdad? Sí. Más de 40 años. Nosotros nunca nos hemos distorsionado ni una jota, ni una tilde de la verdadera doctrina. Sí, señor. Y el enemigo nos odia profundamente. Sí, Por señor. eso se ha inventado tanto cuento. Sí, señor. Y están mezclándonos con gente que, no, que están en falsa doctrina. Nosotros estamos más claros que el agua y sí, reconocemos sí. a Jesucristo como todo, como nuestro Señor y Salvador. Como Dios. Como Dios. Como Dios. A Jesús. Sí. Como hombre. Jesús como hombre. Ahora, ahora escucha, escucha, escucha. La divinidad de Jesús era la Espíritu Santo en él. Exactamente. Eso es lo que queremos aclarar aquí. Sí, no, pero escucha, escucha, escucha. El pueblo, es que el, el, el pueblo no ha entendido. Julio, ¿contra quién estamos peleando? Sí, contra el espíritu del anticristo. Exactamente. Sí. Mire lo que dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Amén. Y amén. dice, dice, este es el espíritu del anticristo, amén. el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Amén. Amén. Ahora, ahora con quién va a pelear el espíritu del anticristo con el cuerpo de cristo con el con los escogidos con ¿cuál va, a ser, cuál, cuál va a ser el fundamento trato de tratar de, de, de cambiar lo que lo, lo, lo, el, el éxito más grande que tuvo dios ah, ah, ah, eh, oye, oye. distorsionar la verdad sí. o sea cómo le puede jobar la gloria a dios Uh -huh. Oye, ¿cómo le puedo jugar? Diciendo que Jesús vino como Dios y no como hombre. Porque la enseñanza que hay actualmente en el cuerpo de Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es Dios. Jesús es el parido, el amamantado, el circuncidado, el que se cansaba, el que tenía hambre, y lo vamos a ver, el que tenía una no, no, una voluntad distinta a la de Dios. ¿Pero y qué es eso? Bueno, porque estaba batallando contra el mal contra que el mal él, que estaba en él. él. Sí, porque tenía, eh, se unió, el ADN de, de Dios se unió con el ADN del pecado. Sí. Y el ADN del, pe, de, del perfecto de Dios se contaminó con la maldad. Sí, señor. Que es el principio de pecado que tenía María, porque María era una mujer. Sí. Te, teníamos el pecado dentro. María le transfirió. Sí. Pero... Pero ahí está, ahí está lo que queremos trabajar en esta noche y queremos que el pueblo entienda lo más, lo más. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, Dios. No, es lo, lo, todopoderoso Dios. Lo voy, lo voy a decir yo. Y mujer, dilo tú. Dios, Dios. Jesucristo es Dios. Y que tú crees en la Trinidad de Dios. Y la Trinidad es Dios Padre, Dios y, Hijo y, Espíritu, y Dios Espíritu Santo. Uno Padre. solo son. Pero yo voy a enseñarle al pueblo lo que dice el Evangelio. Exacto. Que Jesús. Perdón. Que Jesucristo. Renunció. A Dios. Y se hizo entonces. Hombre. Para podernos entender. Para, para podernos entender no solo. Para poder salvarnos. Para poder salvarnos. Para poder arrebatar. Arrebatar. La victoria que tuvo Satanás. Sobre Adán. Y Eva. Eso. Ahora. La divinidad que tuvo Jesús. Porque hubo un momento que Jesús. Jesús. Jesús de Nazaret manifestó gloria y manifestó divinidad. Era la tercera parte de Dios que estaba en él. Estaba en él. Porque Es la tercera no. parte de Dios que está en él. Oye, Entonces oye. se activa la tercera parte de Dios y hace cosas sobrenaturales. Por eso por primera vez vemos, nunca antes se habían reprendido demonios. Cuando Jesús llegó, los demonios no soportaron la presencia de, de, de, de Jesús. ¿eh? Sí, Porque oye. reconocieron quién era Jesús. Sí. La divinidad que estaba dentro de él, que es el Espíritu Santo. Eso es así. O sea, la, par la parte del Espíritu Santo es la divinidad, de es la Jesús. divinidad de Jesús que tiene Jesús. Eso es. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que queremos aclarar, que la gente escuche bien hoy. Por eso el pueblo tiene que entender. El pueblo tiene que entender. Yo no voy a hablar de nadie. Mucha gente está hablando de mí. Yo no voy a hablar de nadie. Porque, porque yo no voy a hablar del que me ha bendecido. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. ¿Cómo es eso? Porque bienaventurado cuando hablan de vosotros siendo mentira. Y me han puesto en una bendición del evangelio. Y yo no voy y yo no voy a echarla. Yo no, no, yo no voy a coger la bendición y la voy a echar por la borda. ¿Cómo la voy a echar por la borda? Hablando mal de los que han hablado mal de mí. Nos vamos a bendecirlo. Eh, decirlo, vamos así, a bendecirlo. Así mismo es. Porque lo que pasa es que la gente tiene que entender es lamentable que vemos que hay gente dentro del pueblo de Dios que se deleita sí. en destruir sí. a, a su propio hermano que está dentro del cuerpo de Cristo. Sí, señor. ¿Ves? El, el, el, quien, va a decidir, quien va a decidir quién es quién va a ser eh, eh, Apocalipsis 3.16. <risa> ¿Ah? sí. Porque todos estamos dentro del cuerpo de Cristo aun cuando estos hermanos Puedan estar equivocados, todavía están dentro del cuerpo de Cristo sí, señor. y yo no soy quien para señalar, eso es. yo no soy quien para coger un micrófono y, y poner una imagen o un video de un hombre de Dios con una integridad de más de 40 años y tratarla de ponerla por el piso. Yo no podría hacer eso. Pero ¿quién puede destruir al que Dios ha bendecido? Es, exactamente, pero es la intención. La, in, la intención. La intención. Es mano ignorante. Yo no tengo la culpa que me hayan convertido en bienaventurado. Yo bueno, gracias hermano. <risa> le, damos, le damos la gracia. ¿Sabe por qué? Porque primero que nada, ahora tenemos más audiencia. <risa> ¿Sabe lo que pasa? Que cuando el diablo inventa algo En contra de lo cargo que, que es Dios Viene Dios y se lo viró el jefe sí. Pero yo quiero, que entendamos, yo quiero que entendamos algo Ciertamente estamos en la recta No estamos en el tiempo final estamos en El, el tiempo arrebatamiento final? está el, allí está, está No, todo. no, porque nunca habíamos visto esto, Julio uh -huh. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha, ha venido en carne No es de Dios Dice, este es el espíritu del anticristo, oh. el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, y que ahora, fíjate, ya está en el mundo. Hmm. ¿A quién va a atacar el espíritu del anticristo? A los que predican la verdad. Mm. A los que estamos en el cuerpo de Cristo. Sí, los que están estableciendo la verdad. la verdad. Estableciendo la verdad. Porque pues, a, pues, a los que están en falsa doctrina los deja quietos. Los deja quietos. Los deja quietos, que siguen haciendo lo que les da la gana porque están trabajando para él. Exactamente. Pero cuando se levanta la verdad, pues se levanta un ejército de, de demonios y malicia. Sí. pero ¿quién podrá contra la palabra de Dios? ¿Quién sí. podrá contra, contra lo que está establecido en la Escritura? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá tratar de tapar la verdad? Jamás, jamás la verdad será oculta. Mira lo que viene a mi mente, a corazón. lo que viene a mi mente a mi corazón. Jesús, Jesús destruyó el imperio. De Satanás. Sí, es que lo dice la Biblia, no, no, lo dice. Okay. Okay. ok, ahora escucha, escucha ahora. Pero ahora viene la esposa de Jesús. No, ahora viene, ahora viene, <risa> ahora viene. Se metió dio Dios. A, a, co, a coger el espíritu del anticristo y darle contra el piso. Hace mismo eso. Sí, sí, sí, sí, sí, Porque, sí, sí, sí. Porque hermanos míos, ahora viene la esposa de Jesús. Eso es. Almarse del mismo pensamiento. Y fíjate como dice, álmate. Álmate. O sea, eso está hablando de algo de guerra. Sí. Sí. Se va a levantar guerra. Sí. Álmate. Es un ejército armada. Viene sí. de la palabra armada. Sí, sí. sí. Ni significa, significa que tienes que armarte, ponerte la armadura de Dios. Sa sabe que si predica la verdad, te van a atacar por todos lados. Sí señor. sí, señor. Te van a atacar por todos lados. Pero hay que seguir, vámonos. Pero tú crees que yo voy a ser tan zángano, tan bobo, uh -huh. de decir con mi boca, Jesús no es Dios. Si no lo dijera el Evangelio. Vuelve a aclarar, vamos a aclarar otra vez. Jesucristo es Dios. Por supuesto. Jesucristo es Dios. Mira, mira. Jesús hombre. Tenía su divinidad, que era la tercera parte de Dios dentro de él. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, este es el estudio que ya está preparado, mira, te lo estoy poniendo en pantalla. José, yo espero que se pueda, que se pueda ver, que se pueda leer. ¿Sabe lo que dice ahí en rojo? Vamos a ver, ¿qué dice ahí en rojo? En rojo? Jesús, hombre, Jesucristo, Dios. ¿Sí? ¿Ve? Entonces el pueblo tiene que entender, hermano mío en este momento, en este momento, escúchame, no escucha lo que voy a decir ahora, yo no voy a armarme del pensamiento de Jesucristo Dios, uh -huh. yo voy a armarme del pensamiento de Jesús hombre, que pudo vencer la que carne, que pudo vencer la carne, escucha, escucha, y devolverle a Dios uh -huh. la gloria que Dios quería, anhelaba y deseaba, uh -huh. entonces ya Jesús lo hizo. No y, pero pero qué pasa cuando toca a nosotros no se lo no no, no, no no pero escucha escucha ahora escucha ya jesús lo hizo uh -huh. ya jesús lo hizo uh -huh. todavía uh -huh. piensan piensan ya empezó uh -huh. que que que que dios lo hizo en jesús como dios uh -huh. que dios lo hizo en jesús como dios uh -huh. y no lo hizo en jesús como hombre uh -huh. y no y no han acabado no han acabado de entender con toda claridad sí. la revelación de la palabra del sí. Señor. Gloria a Dios. Que para, escúchame, que para este momento histórico, que para este momento histórico, nosotros tenemos que entender. Escúchalo lo que voy a decir ahora. Escúchalo lo sí. que voy a decir ahora. Escúchalo lo que voy a decir ahora. Jesús destronó al diablo. Sí, sí señor. ¿Me está oyendo? Sí, Jesús, Jesús hombre, destronó al diablo. Escúchalo, escúchalo. escucha ahora sí pero no lo quitó de príncipe de este mundo. Sí, es el príncipe de este mundo. Mira, mira, mira, mira. Mira, mira. Juan 12, 31, ¿qué dice? Juan 12, 31. Juan 12, 31. Juan San Juan 12, 31. Hay un lugar por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, ahora es juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, ¿quién es el que está diciendo eso? Jesús. Jesús. ¿Qué está diciendo? Que está reconociendo a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Qué dice San Juan 14:30? Vamos a buscarlo por aquí. San Juan 14:30. San Juan. Hermano, mientras estamos aquí leyendo la Biblia, síganos con la palabra de Dios. Por favor. Sí. sí, síganos con la escritura porque eh, no es lo que está diciendo el pastor Riva, es lo que está establecido en la Biblia. San Juan Estamos en 1430. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice? No hablaré yo con vosotros porque él viene, porque, porque, vuelvo y leer, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. ¿Entiendes? ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Jesús. Ahora escucha. ¿Qué dice, qué dice, qué dice eh, San Juan 14, 30? ¿Ese es el 14 30? Sí, 14-30. Ok, ¿qué dice el 16-11? Eso mismo, San Juan. Juan 16, 11. Porque estamos tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad. Escúcheme, por favor, que en este momento histórico, el espíritu del anticristo está atacando con toda su furia. Al cuerpo de Cristo. ¿En, sí. qué basa, ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa el ataque? ¿En qué se basa el ataque? En, des, en, en, en, en, en ¿Cómo se llama? Eh, tirar sombras. Tirar fango fango fango, fango, fango. fango. fango. Sobre Sobre, sobre, Jesús, la sí. sobre Jesús. Hombre que lo todo, sí. que, lo, que lo destruyó. Que lo sacó de, de cajera. Escúchame. Mira a ver qué dice el 16:11. Dice... Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Eh? Entonces, ¿quién, ¿quién reconoce que, el, que este mundo tiene un príncipe? Uh -huh. Jesús mismo. Jesús mismo. Ahora escucha, ahora escucha, ahora escucha. Ahora, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Uh -huh. Sabemos que somos de Dios, dice 1 Juan, capítulo 5, uh -huh. verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno uh -huh. entonces nosotros tenemos que entender hermanos míos que le hemos dado un flechazo al corazón uh -huh. satánico uh -huh. para que el cuerpo de cristo no caiga en la trampa de que no no escucha de que quien venció al diablo fue uh -huh. dios quien venció al diablo fue otro hombre Porque él había arrebatado lo que Dios le había entregado al hombre. Ajá. Y por cuanto el hombre le falló a Dios, entonces se hizo esclavo del que lo venció, de uh -huh, Satanás. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora el corazón de todo ser humano está contaminado con el mal que Satanás logró en el principio. Uh -huh, uh -huh. ¿Me está oyendo? Entonces... <ríe> Entonces, ahora viene, ahora Gloria viene Dios. Entonces, ahora viene, ahora viene la prueba irrefutable. La prueba irrefutable de que Jesús, de que Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, la, la tercera parte de Dios dentro de él. Ahora, ahora. Ahora, ¿quién va a vencer al diablo ahora? La iglesia, la esposa del cordero con la ayuda del Espíritu Santo del Espíritu, que está dentro de nosotros, la misma fórmula que Jesús, que, que Jesús, que que Jesús. Dios le dio a, que, que Dios a y eso era la divinidad de Jesús, y esa era la divinidad de Jesús, por eso era que, que, que no había enfermedad, que no había demonio, que caminó sobre las aguas, que sanó los enfermos, sí. que tuvo poder para perdonar pecados, sí. eh, porque la divinidad de, de Dios, que estaba en él, que sí. es el, el, la tercera parte de Dios. Sí. Acuérdense que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Sí, señor. Eh, entonces eh, la divinidad del Espíritu Santo en él provocaba que milagros sobrenaturales se hicieran. Sí, señor. Pero él como hombre fue que pudo vencer para que demostrarle al, al ser humano que lo, como hombre, si ponemos esta carne sujeta Ajá. al Espíritu Santo y decidimos quitar nuestro yo y decir, guíame tú. Y no quiero guiarme yo, vamos a llegar al propósito de Dios, que es prepararnos para el arrebatamiento. Sí, señor. Entonces, escúchame, escúchame. Todo ser humano uh -huh. tiene fecha de nacimiento uh -huh. y tiene fecha de expiración. Sí. De morir. Sí. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. sí. Sí, sí, sí. Dime la fecha de nacimiento de Dios. Bueno, 24 de Jesús. No, de Dios. No tiene, Dime, no tiene fecha. Dime la fecha en que Dios murió. No tiene fecha. No tiene fecha. Porque él es el alfa. Eh, Jesús dijo, yo soy el alfa, yo soy el no, principio no, y el fin. Pero, yo soy el alfa. No, escucha, escucha. El problema es, el problema es que Jesús renunció a Dios. No, no, escucha. Renunció a Dios por 33 años. Poder uh -huh. poder ¿Alguien? Ahora, escucha, eh, ahora escucha, escucha, en esos 33 años hay fecha de nacimiento. Eso es otro punto, que habían dicho que tú no creías en la Navidad. Cuando tú eres el único ministerio que abrió la Biblia y enseñó la fecha de cuando nació Jesús. Sí. ¿Ves? Porque por ahí están diciendo también que tú, que tú no crees que es la Navidad. No, hombre, no. Claro. Esa es la fecha más, más, grande. más grande y más sí. linda de, de todo el planeta Tierra. ¿Eh? Oiga, oiga, <risa> oiga, escucha, escucha, escucha. Está la fecha del nacimiento de Jesús, 24 de diciembre. De diciembre. Ahí, pero... Oiga bien, oiga bien. Oiga, está la fecha en que Jesús fue presentado Ajá. en el templo. Escucha, escucha. Y circuncidado. Sí. ¿Sabe sí. lo que significa eso, no? Sí, sí, sí. Le sí, cogieron sí. el pipí, sí, el pipí sí. de Jesús. Le cortaron el pellejito. Y le cortaron el pellejito porque era una ordenanza de la, de la ley. De la ley, de la ley. Sí. En Moisés, en el viejo testamento, en las leyes, las leyes hacia el pueblo estableció Jesús. Roque Oye, Lucas 2.39, Jesús en su etapa de niño. Amén. ¿Cuándo Dios tuvo etapa de niño? ¿Me está oyendo, hermano? O sea, yo no estoy tratando de poner una doctrina no, no creemos que la, Nosotros no estamos, no estamos, no estamos menospreciando no. el poder que tenía Jesús sobre la tierra. No, no, no, no. Es que, es que hay que entender, hay que entender, porque están diciendo Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ahí no estamos de acuerdo. Escúchame, escúchame. Jesús terminó en la tumba y salió de la tumba Jesucristo. El que, el que siempre ha existido. El que siempre ha existido. El que habló con Abraham. El, el, sí. Escucha, el que renunció. El que habló con Abraham. Sí. Sí, sí. El que habló con Abraham, el cara a cara. El verbo de Dios. Que es la imagen, que, porque el Padre no se ha dado a conocer al hombre, es la imagen de Dios que es, el, que, que es Jesús. Sí, mira. Lucas 2.21, Jesús presentado en el templo y circuncidado. Oye, Lucas 2.39, Jesús en su etapa de niño. Ajá. ¿Me está oyendo? Ajá. Mateo 3, 13 al 17, Jesús bautizado en las aguas, y Juan el Bautista no lo quería bautizar. Y le porque dio... Dios reconoció quién era el que estaba frente a él. ¿Ah? No, no, entonces, en ese momento, fíjate, aparecen los tres. Por primera vez, por primera vez nadie había visto ese show. ¿Tú te imaginas eso, papá? Cuando entró Jesús al agua, yo me imagino que él sintió algo, algo está pasando aquí, porque esta agua se siente diferente. ¿Ves? Y cuando se para frente a él, pero venga, yo quiero que tú me bautices a mí, yo no te voy a bautizar a ti. No, tú tienes que bautizarme porque es necesario. Es necesario. Es necesario que así acontezca. Y en ese mismo momento se abrió los cielos, se oye la voz como, como ver Trompeta que dice, este es mi hijo amado, ahora, ¿por qué? en el cual tengo no, no. complacencia y se manifiesta la figura del Espíritu Santo no, no, no, no, en escucha. forma de paloma. Ahora escucha, escucha, ahora escucha, porque él dijo, este es mi hijo amado. Porque quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Amén. ¿Me está oyendo? Amén. Quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Y naturalmente se, se, se ¿cómo se llama? Se, se puede ver claro la intención que tuvo el Padre, que tuvo el Hijo, que tuvo el Espíritu Santo. Y, que lo tiene, y todavía está en ese trabajo. <ríe> Entonces, escucha, por favor, yo no estoy tratando... De forzar nada. Amén. Ahora mira, Mateo 4, 1 al 10. ¿Qué amén. dice? ¿Qué dice? Jesús tentado. Claro, sí, amén, amén. ¿Me está oyendo? Amén. Jesús tentado. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Escucha, Julio, por favor. Escucha. Dios no puede ser tentado. Hebreos 4, versos 14 y 15, nos informa que Dios no puede ser tentado. ¿Quién fue tentado? Jesús hombre. La carne de Jesús fue tentada. No, ¿Eh? Jesús, hombre. Eso. Jesús, hombre. ¿Sí? El que parió María. El que parió María. Y el que el amamantó a María. El que amamantó a María. Y el que fue circuncidado. Escucha, escucha. El que genunció a Dios. Ajá. Pero eso está pero, en la Biblia. Pero si lo está ¿Ah? No, no, pero vamos a, vamos a cogerlo poco a poco. Entonces, Santiago 1:12 nos dice con toda claridad que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo es posible.? Que digan que Jesús es Dios, si Jesús fue tentado en todo. ¿Me están oyendo hermano? Sí. ¿Me están oyendo? Jesús fue tentado en todo. Perdóneme, amo a todos los que están hablando mal de mí. Estás diciendo, estoy viendo aquí, hay una persona que dice que nosotros estamos atacando a Jesús en ningún momento. Estamos haciendo eso. En ningún momento. Eh, en estamos nosotros... defendiendo quién es Jesús. Creemos en, en que, que Él es Jesucristo nuestro Dios, creemos en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en eso. Lo que estamos hablando ahí, aquí es que Jesús se hizo hombre para poder salvar la humanidad. La, el, el, el, la, el, el hombre tuvo que vencer a la maldad porque quien se en el principio quien se cayó fue un hombre. Y un hombre tiene que vencer, tuvo que vencer sí. la maldad. Gloria a Dios. Listo, vea un momentito a Filipense. Yo quiero que el pueblo lo, lo pueda ver con toda claridad. Filipenses ¿Filipense ¿qué? Capítulo 2 de Filipenses. Hermanos, no estamos tratando. Ni menospreciar, de a menospreciar a nadie. ¿Cómo yo voy a, cómo yo voy a, a tener. A Salvador. A mi Salvador. A despreciar A mi Salvador. Lo estoy ensalzando como nadie lo ha querido ensalzar. Porque la victoria grande, la victoria grande, no la tuvo. Eh, ¿Filipenses qué? Filipenses capítulo 2. Dios. Capítulo 2. Eh, vamos al verso 5. Al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para. Fíjate, están dando instrucciones. Ajá. Haya pues. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Seis, ¿qué dice Julio? El cual siendo forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios. Dios. Fíjese, nadie está negando, estamos, estamos hablando lo que está escrito, lo que está escrito. Que está escrito. ¿Y qué está escrito? ¿Y qué, está escrito? ¿Y qué está escrito? ¿Qué sigue diciendo? Seis, Julio. El cual, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser mismo. igual a Dios como cosa a que aferrarse entonces no es culpa mía no. me está oyendo no es culpa mía es que Jesús es que Jesucristo mismo dijo yo quiero venir en forma de hombre y renunció a Dios lo vamos a ver ahora oh, siete siete sino que se despojó a sí mismo ¿Qué significa eso? ¿Se despojó? Como, como me da la gana, yo mismo me bajo. No, no, no. ¿Que ¿Se despojó de qué? De su, de su gloria. De, ¿De su posición de Dios? De su posición de Dios. Él mismo. Él mismo, él mismo, él mismo. Él dice, escucha, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Oye ahora, oye ahora. Hecho semejante a los hombres. Ah, yo no estoy. Hermano, perdóneme es que, es, que, es que estoy peleando contra el Espíritu del Anticristo, Salud. que ya está en el cuerpo de Cristo, porque está preparando, está preparando el ambiente. Para llevarse un montón. Para llevarse un montón y para distorsionar y para distorsionar. Y mira lo que dice el 8. No, no, bien. para decirlo, vamos a leer ahora. Porque en este momento histórico, hermano, escúcheme, por favor. El cuerpo de Cristo, que no quiera reconocer a Jesús hombre, Miren lo que dice, no es de Dios. Pero nosotros no estamos, eh, no estamos poniendo por el piso la figura de Jesús, hombre. No. no. Nosotros, no. Creemos, nosotros creemos en, en, en el poder que significa ese nombre. Aquí lo dice claramente. No, no, no, yo, yo, estoy, yo estoy enseñando cómo está es escrito. escrito. ¿Quién sí. soy yo para hablar? Posiblemente dirán... Y yo estoy hablando mal de Jesús. No. Yo no estoy hablando mal de Jesús. No. Yo estoy hablando lo que Jesús quiso que se hablara. Exacto. Como Jesús quiso que se hablara. Ahora, escucha por, por favor. Sí. La esposa del Cordero, ¿a quién va a imitar? ¿A Jesucristo o a Jesús? A Jesús. A Jesús, a Jesús. A Jesús hombre. A Jesús hombre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos la ahora... La humanidad de Jesús. La humanidad sí, de la humanidad. Porque nosotros estamos ahora en... La humanidad en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Entonces, mira lo que dice el verso 8, Julio. Y estando en, en la condición de hombre. No, no, no lo digo yo. Y estando no. en la condición de hombre. Perdóname, perdóname. No lo digo yo. Jesús mismo no. se siente orgulloso. ¿Sí? Y estando en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre. Hermano, él no está, él no está ensalzando que estando en la condición de Dios. No. Él no está reconociendo estando en la condición de Dios. No, Porque escúchame Dios. por favor, la divinidad de Jesús venía por la presencia de la del Espíritu, Espíritu. Que era real, La divinidad de Jesús por era su, real. Por supuesto. Era real. Real. Y nosotros creemos en eso. No se confunda. No Pero, se confunda. Pero yo quiero que tú entiendas que yo estoy sobresaltando lo que sobresalta el Evangelio. Lo que decía, amén, amén, amén. ¿Me entiendes? Sí, amén. O sea, yo no tengo que decirle al pueblo, escucha, escucha, escucha, oiga esto, oiga esto, yo no tengo que decirle al pueblo, Jesús es Dios, Jesús es Dios, porque el pueblo tiene eso metido ya en la mente. Ahora, yo decirle, Jesús no es Dios, Jesús es el hombre que vino a devolverle a dios lo que era de dios que era de dios que era de dios que la imagen y la semejanza de él fue tomada dominada controlada por el diablo y quién y quién libertó esa imagen y semejanza jesús hombre no jesucristo me está oyendo porque porque porque porque porque él renunció, él genunció, óigalo yo no estoy inventando, leerlo, yo leerlo. no estoy inventando, oiga, oiga, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante, semejante a, los a los hombres. Y ahora, mire lo que dice ahora, y estando en, fin. en la condición de hombre, Así oiga, sea, y estando en la condición de hombre, dice... Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sigue leyendo para que tú veas. No, no, pero escucha, escucha. Ahí, hasta ahí llegó Jesús hombre, en la muerte de cruz. Y enteraron a Jesús hombre, y sale de la tumba quien era Jesús, el verbo de Dios, Jesucristo. Que siempre ha existido. Que siempre ha existido. Pero mira el 9 como dice. ¿Cómo dice? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los unos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús y adoramos su nombre a nuestro Dios y Salvador se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y la que está en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Padre. Tan claro. Pero escucha por favor, pero escucha, por escucha. Vuelve y repite, ¿cómo dice el ocho? El 8. ¿sí? Y estando en la condición de hombre. Señor. Sí. Uh -huh. Y estando en la condición de hombre. Ver, es que o sea, no. eso no es un show Julio. ¿sí? No, no es un show. No es un show. O sea, eso no es un show. Estuvo, o sea, en la, la condición de hombre. estuvo en la condición de hombre. Y le estoy diciendo, y le estoy diciendo, Jesús, Jesús, Jesús. Este no, que Jesús nació parido. Jesús etapa de niño. Jesús circuncidado. Jesús bautizado. Jesús tentado en, en todo. todo. Jesús... Renunció a Dios. O sea, sí. eso es lo que yo estoy repitiendo. Que alguien en el cuerpo de Cristo me malinterpretó. Que yo estoy diciendo que Jesucristo no es Dios. Es se, ha, se ha equivocado 100%. ¿Tú crees en, el, en, en las Trinidad y por crees supuesto. que Jesucristo no, es eres... Dios? Por supuesto, por, leyendo, por supuesto. Pero no, voy, pero no voy a omitir. La victoria más grande, grande. que jamás claro, claro. Dios ha tenido, escúcheme por favor, la tuvo a través de Jesús, hombre, hombre. De la humanidad de Jesús. De la humanidad de Jesús. En la humanidad de Jesús. Y que volvemos a decir, creemos en la divinidad de Jesús, hombre, por la presencia del Espíritu Santo que estaba en él. Ajá. Correcto. Correcto. Correcto. La, la, la parte de Dios... Ajá. En Jesús venía por la intervención del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo que está dentro, sí. dentro de él y cosas maravillosas sucedían cuando él llegaba. Ahora, ahora, mira lo que pasa, mira lo que sucede, mira lo que sucede, mira lo que sucede, lo que sucede en Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. Busque Biblia, hermano, para que, para que no caiga en la trampa. Busque Biblia para que no caiga en la trampa. Yo te diría mucho más. Julio, no estamos solos. Mira para que hemos de gente. Sí, gloria a Dios. Mateo 26, ¿qué? Mateo 26, 39 al 44. Nos vamos a leerlo por aquí. Mateo. 39 al 44. Mientras estamos buscando la palabra, usted debe de seguirnos con nosotros en la Escritura. 39 34, ¿no? 39 al 44. Del 39 al 44, lo tengo aquí. ¿Lo leo? Sí. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Para, para un momentito. Para un momentito. <risa> Estamos hablando del evento más, el, el, el, el momento más difícil de Jesús Hombre sobre la faz de la tierra. ¿Qué vamos a ver? Mire bien, qué vamos a ver. Oiga bien, escuche, escuche, qué vamos a ver. Le estoy mostrando con toda claridad que Dios Padre tenía una voluntad y que Dios y que Jesús y que Jesús Hombre Tenía bueno. pero porque la carne no quería ir sí. al, propósito de, al propósito de Dios. nosotros, tenemos la misma batalla. La misma batalla, ok. Eh, aquí no, aquí todo el mundo no, pero tiene a cosas en el closet en ceja. Sí, sí, así que usted no se ponga a señalear ni jugar ni criticar a nadie. Eso así, Mateo 26. Estamos ¿Ah? Mateo 26, Mateo 26, Mateo 26. Estamos ahí, estamos en el verso, Gloria a Dios, Mateo 26. No, el verso 39, adelante. En el verso 39, vamos por aquí. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a su No, dice. no, pero escucha, contéstame esta. ¿Cuántas voluntades están expresadas en ese verso? Hay una batalla de no, la. No, no, batalla no, cuántas voluntades. Hay dos. Dos voluntades. Dos, dos. Una es la voluntad de quién? Bien. Del padre. Y otra es la voluntad de quién? De, de, de, Jesús. de, de Jesús. Hombre que estaba batallando. Pidiéndole al padre que? Que cancelar el plan <risa> Entonces son dos voluntades. Sí, porque es la, entonces, batalla, es la batalla de la carne. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que Jesús es Dios contradiciéndose a sí mismo? No hay una batalla. Ahí, ahí se manifestó 100% su humanidad. Su humanidad. Sí. El pueblo tiene que entender esto. Adelante, síguelo. Y luego vino, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, aunque no podéis velar conmigo una hora, velad, y oráis para que no entréis en tentación, porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí mismo Jesús reconoce lo que estaba viviendo en el versículo anterior. Eso es. ¿Ve? Y, y tampoco lo juzgó a ellos porque los encontró dormidos, Yo estoy seguro que su espíritu quiere estar conmigo, pero la carne no es, no es, no es fácil. Sí, señor, síguelo, síguelo. Dice, y otra vez fue y oré y por segunda vez diciendo, padre, padre, si no, puede, si, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Oye, vino bien. otra vez y encontró la misma situación, los encontró durmiendo Oye. y dejándolos. Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Eso es. Entonces, ¿cuántas veces suplicó por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, mostrando que su voluntad, él se acoplaba, él se humillaba para obedecer la voluntad de Dios? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Porque Jesús no era Dios. Hombre, Jesús era Hombre. En este momento manifestó 100% de su humanidad. 100% de su humanidad. Entonces, ¿no? el pueblo tiene que entender Jesucristo esto. es Dios. Jesucristo es Dios. Repito, Jesucristo es Dios. ¿Qué? Y ¿Qué? la divinidad de no, no. Jesús será manifestada a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Hermano, por eso estamos haciendo este, este, este estudio para enviárselo a todo el que quiera recibirlo. Oiga, a todo el que quiera recibirlo. ¿De qué es? Jesús, hombre. Jesucristo, Dios. Uh -huh. para que el pueblo pueda entender con toda claridad. Nosotros no estamos de ninguna manera, hermanos míos. Por favor, eh, otra cosa que Jesús dijo, Jesús dijo, le dijo, le dijo a, su, a la iglesia cosas mayores que las que yo hice. Ustedes harán. Sí, señor. Sí, y, es, y, es, y esa palabra para este tiempo profético que estamos viviendo. Sí, señor. Porque antes, antes del arrebatamiento se va a manifestar a los escogidos. Sí. Va, va a manifestar una gloria tan y tan poderosa que Dios va a honrar, como dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, dice y reconocerán que yo, Jehová, Dios te he, te he amado. Y aún los de la sinagoga de Satanás tendrán que reconocer que Jehová, Dios te ha amado. O sea, es la palabra que, que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces... Aquí hay que tomar una posición y una decisión. ¿Estás de acuerdo que Jesús es Dios? Pues mira lo que está diciendo. Mira lo que estás diciendo. Porque te está metiendo en un problema. ¿Cuál? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no, no es de Dios. Dios. Ahora voy más, ahora voy más. Dice, sino que es el Espíritu. Espíritu, del Anticristo. no el Espíritu Santo, no, el Espíritu del Anticristo que ya está, está en el mundo, atacando al cuerpo de Cristo. Ah, que, el, que el enemigo quiere poner por el piso la misión que hizo Jesús hombre? Eso, uh -huh. es, esa, esas, son las palabras, esas son las palabras con, con luz, Ven, que el diablo quiere echar por el suelo. La, la, misión, la, guerra, la guerra, la victoria que la tuvo victoria, un ser humano sobre él. Porque escúchame, yo voy a tener victoria, oiga esto, yo voy a tener victoria, porque yo me voy al mar del mismo pensamiento, pensamiento que se armó, Jesús. Jesús. Jesús. Jesús. Y, y volvemos otra vez a aclarar, nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, señor. Sí, señor. Uno solo son. Creemos en la divinidad de Jesús, hombre bajo la intervención de la tercera parte de Dios en él, sí, señor. Sí, señor. que es el Espíritu Santo, sí, sí. ¿ok? So, queremos que, que se detengan toda esa bobería que están hablando. <risa> Te están convirtiendo un bienaventurado. No no, no yo, yo sé, yo sé, pero yo sé, pero pero es bueno nosotros aclarar la situación, ya no no, porque nosotros no queremos ser piedra de tropiezo para nadie, para nadie, ¿entiende? Nosotros hablamos la verdad. Y queremos a, lo que queremos es que esto sea de bendición al que nos oye y no de maldición. Sí, señor. ¿Ve? Entonces tenemos que aclarar esto en el día de hoy, que es el propósito de la programación. Hay miles de personas conectadas hoy. Hay miles de todos lados del mundo. Y esperamos, ¿verdad?, que usted haya podido entender lo que estamos tratando de Porque hablar en esta noche. Una cosa te garantizo. Que los que me, cité, los que me citaron para condenarme... Ahora no me van a citar de que yo estoy hablando, lo correcto. Sino que van a, seguir, van a seguir tratando de confundir, de desorientar al cuerpo no de Cristo. Pero, pero le damos Vamos, la gracia porque más gente llega al canal. No, no, no. Nos convierte bienaventurados. Sois cuando de vosotros pero se vosotros, habla viendo Mentira. mentira. Okay. Resumiendo. Nos resumiendo en esta noche, creemos 100% en la Trinidad de Dios. Sí, Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno solo. Jesucristo es el dueño de este hombre, de mi vida y de la familia y del ministerio en momentos proféticos. Sí, Señor. ¿Ok? So, y creemos, vuelvo a través y lo vuelvo a afirmar, en la divinidad de Jesús, hombre, bajo la intervención de la sí. tercera parte de Dios en él. Fue algo sobrenatural y maravilloso. Es así. Escucha esta pregunta. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Claro. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Tú eres Dios? No. no. Pero, pero, pero, soy Él, soy Él, yo soy Él, nosotros somos yo soy en la tierra. Nosotros representamos Ajá. a Dios en la tierra. Sí. Oiga, oiga. Oiga, oiga, ¿sí? Porque es, que, porque es que no hemos podido entender, hermanos míos, la misión más grande que Dios ha encomendado a ser humano alguno, se la encomendó a Jesús. Jesús, Jesús destronó a Satanás por completo. Sí, señor. Y ahora viene la esposa del cordero a parársela encima a la tumba que Jesús hizo para el diablo mm. o sea ya Satanás está en tejado uh -huh. y ahora viene la esposa del cordero a darle machete Ay. a la cabeza a, a, a, al espíritu del anticristo al espíritu del anticristo gloria a Dios así que por favor nosotros no estamos contendiendo con nadie y le doy las gracias por todos los que están hablando mal de mí mm. me han convertido en un bienaventurado pero no tienen excusa. No, no, porque no. Aquí porque aquí se ha aclarado todo en el día de hoy. Sí, ¿sí? Sí. ¿Ok? ¿Toma? Vamos a dejar esa poca vergüenza señor. <risa> ¿Ok? <risa> está hablando. <risa> el, hijo mayor. Sí. el hijo mayor. No, no, no solamente como hijo, sino como siervo de Dios. Por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. Claro. Lo que, lo que quiero decirle es que cada vez que tú señalas con un dedo, se te, pues. te están engañando padre. Esto es como un boomerang que te tiran la piedra. Lo tira y vira para atrás. Sí, señor. Así que nosotros te deseamos bendición a ti. ¿Ves? Aparte, aparte, que nosotros, nosotros, si quisiéramos actuar legalmente contra esa persona, lo haríamos. No lo vamos a hacer. No. ¿Sabe por qué? Porque es prohibido por la ley federal utilizar la imagen de una persona para, para ponerla por el piso sin el consentimiento de esa persona. ¿Ok? So yo le sugiero a usted que se dedica a hacer daño, que pare de eso, porque va a venir uno que no es el pastor Rivas y va a tener un problema muy serio en la corte. Así que vamos a respetar. Este muchachito. Vamos a respetar. Dios, hermano, escúcheme por favor. En este momento histórico. Yo quería que yo quería ella que fuera fuerte, pero que sea más fuerte que tú. No, no, no. no. Eh, escúcheme eh. por favor. Nosotros estamos tratando. De luchar, de luchar, dije. repito, de luchar, que el día del agebatamiento, sí, señor el día del arrebatamiento, sí. haya, haya sí, ya no, ya. la, la, la condenación mínima posible. Claro, claro. ¿Por qué, hermano? Escúchame, ¿por qué? Porque el día del arrebatamiento, muchos entrar, van a procurar a entrar, pero no pero podrán. No podrán. Pero Entonces... Todo el que en este momento está cayendo en la trampa. Sí, Repito, en la trampa. De que Jesús tuvo la victoria porque era 100% Dios y 100% humano. Sí, Eso es un disparate que le joba la gloria, que le joba la honra a Jesús, hombre. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente hermano, escúcheme por favor ahora viene la realización de la esposa del Cordero, escuche por favor escuche por favor los apóstoles están sentados en doce tronos los patriarcas están sentados en 12 tronos uno a la izquierda otro a la derecha, escuche ahora pero la esposa del Cordero se va a sentar Cristo. En el mismo trono que tienen sentado a Jesucristo. Sí, bien, bien. Búscaselo, léaselo. Porque imagínate que se lo está inventando. lécelo literal. Léaselo literal. Gracias, sí, Escuche por favor, estamos en Apocalipsis. ¿Apocalipsis qué? Capítulo 3. Apocalipsis 3. Voy a buscarlo aquí. Apocalipsis. capítulo 3 Santo. verso 21 y vamos ahora por ahí capítulo 3 verso 21 Ajá. lo tenemos por aquí lo tiene si sí, lo tengo aquí Ay. mira cómo dice dice así al que venciere y antes de que siga 21 son cuántos siete 3 3 siete, Tres, siete. No. Y entonces, ahí está, está la plenitud de dios repito está la plenitud de dios Adelante, bonito Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ay, Madre Santo. <risa> Así como yo he vencido y me he sentado con, con mi padre, padre en su, su trono. trono. Entonces. <risa> Entonces. No, no, oye, oye, oye, oye, oye, esto, oye. No, oye, esto. Oye, oye esto, no es mío. Está sentado el Padre en su trono. Y dijo. Les presento Quien me dio La victoria La gloria Y la honra Y la razón A mí, Le a, mí a, a mi hijo Y a su amada Esposa Y te van a llamar Por el, tu nombre Y te van a sentar En el trono de Dios Dice la Biblia Que Dios no ha compartido Su gloria con nadie Pero con los escogidos Con los que han mantenido Hablando la verdad Se van a sentar En el trono De Dios eso es algo poderoso entonces yo espero por favor yo espero por favor porque sé que nos están grabando porque sí después eh, quieres después ¿sí puedes era? editar si te da la gana puedes editar el video después poner cosas lo que sí porque así hacen Ajá. editan y cortan y añaden entonces cuando cuando el pastor la clara lo esconden <risa> pues haga lo que usted quiera pero, ya, ya lo, ya pero lo lo aquí hay miles de personas que están escuchando que hoy estamos reconociendo a jesucristo como nuestro Dios porque hayan dicho que el pastor estaba diciendo que jesucristo no es dios no, no, eso eso es lo que han dicho porque están relacionándolo con otro ministro que no vamos a decir el nombre en el día de hoy muy reconocido en, en suramérica que está hablando hablando de esa manera nosotros no estamos de acuerdo con eso creemos que jesucristo es dios creemos en la trinidad padre hijo y espíritu santo que son uno solo. Sí, sí. Creemos en la divinidad de Jesucristo, hombre, bajo la tercera parte de Dios que estaba en él, que es el Espíritu Santo. Sí, ahora escucha. Así ahora. que déjela poca vergüenza. Ahora escucha, Julio. Tú estás participando Ajá. de la tercera persona de Dios. Claro, el Espíritu. Sí. Santo. Me está ayudando a guiarme a toda verdad y a toda justicia. ¿Eres Dios? No. no. Pues, entonces ahí podemos entrar en razón de que Jesús, de que Jesús, la divinidad de Jesús, la tercera parte de Dios, se manifestaba por la unción del Espíritu Santo que Salvador, está dentro de él, que está dentro de sí. Así que eh, el propósito no es insultar a nadie. No, no, que no estamos insultando a no, nadie. Ni no, no. nombrando a nadie, no, no, a, nadie, a nadie. a nadie. Pero estamos hablando una verdad. Sí. Y la verdad. Como, como ellos, ellos expresan, nosotros expresamos y aclaramos en esta tarde sí, la quieres. posición del Pastor Rivas del Ministerio Momento Profético. Aclaramos firmemente que creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Y que Jesús, hombre, la divinidad de él, era la tercera parte de Dios en él. Termino. Amén. Termino. Escuche, escuche, escuche. Jesús entró a la tumba. Y salió de la tumba Jesucristo. Jesucristo. Amén. Gloria al sombre del Señor. ¿Me está oyendo? Jesús entró a la tumba uh -huh. y salió de la tumba Jesucristo. Jesucristo. Amén, Porque amén. terminó su misión de hombre. Amén. Amén. Amén. Amén, amén. amén. Esperamos que pueda ser de bendición y que usted pueda entender con toda claridad amén. que el Jebulú que han formado, malinterpretando, no, malintencionado, bueno, yo no voy a... Sí, sí. Yo sí. no voy a... ¿Por No, porque es que... Eh, tú, nosotros, nosotros como siervos de Dios, ¿verdad? Nunca vamos a faltar el respeto a nadie. Y nunca vamos a humillar a nadie. Y esto está claro hoy. Esto está claro hoy. Si usted quiere seguir con sus líos y hablando lo que no tiene que decir, allá usted con Dios, usted, usted que está ahí va a pagar la consecuencia. Nosotros los amamos y los bendecimos. Lo decimos es. en el nombre del Señor eso y es. esperamos vernos en el cielo todos eso es eso dice que el Señor es paciente con todo porque Él no quiere que ninguno se pierda sí, sí, sí, sí, sí. sino que todos procedamos ah, al sí, arrepe arrepentimiento, sí, sí. por eso es que Cristo no ha venido todavía porque todavía no todos, dando dando chance a toda la iglesia que se acabe esta poca vergüenza del tirijala. <risa> así que nos gozamos <risa> Es mi, hijo, es mi hijo mayor, Julio Arriba sí, sí, sí. Junior, que en este momento Santo, se, le cuela, ¿Es pastor? ¿Es pastor? se le cuela el sentimiento. No, no, no, no, no sentimiento, papi. Estamos hablando como pastor también. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es pastor también. Eh, eh, tú sabes, yo creo que si somos, si somos una iglesia, la iglesia, a pesar de cualquier diferencia que usted pueda tener conmigo o yo con usted, yo no soy quien para coger la imagen de un siervo de Dios y pisotearla, eso, y, y gozarme ¿y justamente? injustamente y gozarme en, la, en, en ver, en ver cómo la gente insulta y, y, y, y es algo terrible hermano, porque hay gente que se deleita en la caída de su hermano sí, señor. Sí. Eso, ¿Ah? eso es, de ¿Ve? hermano usted es, me eso, perdona, eso pero eso sabe que el único que acusa todos los días allá arriba sí, es el ahí. diablo sí, señor. si usted acusa se convierte en socio de él Usted me dice de quién usted de parte usted está. So, tenga cuidado. Tenga mire, mucho cuidado. Mire, yo le voy a enseñar algo que está en el periodo. Bueno, vamos a cambiar ahora para el noticiero. Sí, noticiero. ¿Ok? <risa> ahora para el noticiero. Mire, mire esto. Qué interesante está esta, esta noticia. Escúchalo. En relación al coronavirus. Ah, nos han matado millones. Mire, mire, mire. En Estados Unidos lleva mil personas. Ay, mi madre. 200 mil personas muertos. ¿Cuántos están en el paraíso? No sé. ¿Cuántos están en el infierno? No sé. 200 mil personas muertas en el paraíso. ¿En el paraíso? Los lo, lo, lo, lo que, lo que tuvieron a Jesucristo. Los que no tuvieron a Jesucristo, pues están en las paredes del infierno. Pero mire esta noticia. Mire, no sé si lo puede ver. Ahí está el mapa. Feo, poquito, feo, mire, mire, ahí está el mapa de Puerto Rico. Ahí lo ven, creo yo. Porque hay tantos co corazones colorados que no se ven nada. <risa> ya no jaya de gente. Sí. Mire, ahí está, ahí está, ahí está el mapa de Puerto Rico. Óigame bien, sobresale en el centro de la isla el pueblo de Utuado, sí. con seis pueblos más. Con seis pueblos más, y el pueblo utuado sería siete. Siete pueblos que el coronavirus. No ha llegado. No, está ¿No? mínimo. Está mínimo poquito. Mínimo. Poquito. Está mínimo. O sea, casualidad que Aleluya. estamos desde utuado sacando a la luz el evangelio como está escrito. escrito? Y saquen esta fotografía. Donde el pueblo de Utuado resplandece con seis pueblos más. Con seis pueblos más. Y Utuado son siete. El número siete. Donde Dios está guardando en una forma especial. Nosotros tenemos que entender con toda claridad, hermano. Escúcheme. Lo que hay. Es una hemojagia, sí. una hemojagia. Oiga, oiga, oiga, oiga. Dice, en un momento de repensar las ciudades, se está, se está, se está, repito, el virus se está quedando con el planeta Tierra. Dios mío. Y tengo aquí la información de Nueva York, y tengo aquí la información de California, y tengo aquí la información de Guatemala, uh -huh. y tengo aquí la información de Colombia, sí. y tengo aquí la información de Nueva York, y tengo aquí la información horrible, de Inglaterra, horrible. y tengo aquí la información de Alemania, y tengo aquí la información de Israel, oiga, y tengo aquí la información de Corea del Sur, y tengo aquí la información de Japón. Uh -huh. O sea, esto no es cualquier cosa, es un virus, la Biblia le llama peste mundial uh -huh. porque el mundo entero ¿Lo porque el mundo entero tiene que ver esto ¿qué? que lo que está en el planeta tierra no es regional es mundial, ¿Mundial? Mm. ¿Y eso va así? ¿Eso va así? el pueblo que dice José no puedo ver ahí ya ah, el, gloria a dios el pueblo tiene que entender con toda claridad. Nosotros no estamos en el aire para traer confusión ni desorientación. Nosotros estamos comprometidos con el Evangelio como está escrito. Porque queremos salvarnos. Salga el tiro por donde salga, le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste. Nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente... Nuestra alma está ligada al Evangelio como está escrito. Padre, gracias. Gracias, Señor. Por tu amor, por tu misericordia. Gracias, padre. Gracias, por la bendición que nos has concedido. Y si alguno tenía duda de lo que estamos enseñando, esperamos que tú, por medio de tu espíritu en el poder del Evangelio, aclare, aclare, aclare, aclare y pongas en vergüenza el espíritu del anticristo sí, sí. que se quiere meter en el cuerpo de Cristo para hacer ya. daño y provocar que una hemorragia se pierda. Sí, sí, sí. Por favor, toma tú el dominio, sí. toma tú el control, sí, sí, sí. salva a los perdidos, ya. sana a los enfermos, en el nombre de reconcilia a los apartados, pero sobre todas las cosas te suplicamos, abre los ojos del entendimiento al pueblo para que se pueda Gracias. salvar. Gracias. En el nombre de Gracias. Jesús. Amén. Amén. Amén. Recuerda, hermano, recuerda esto. Será como los días de Noé. De Noé. Dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y todo. se lo llevó a todo. Y si algo tú tienes que entender con toda claridad, es que la victoria de Jesús. Amén. Fue con la ayuda del Espíritu Santo como hombre. Amén. La divinidad de Dios era el Espíritu Santo. De Dios. La divinidad tuya. Y la divinidad mía. Y la divinidad de todo el cuerpo de Cristo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Adelante familia. Los Dios amamos. te bendiga. Los Dios amamos. te guarde. Y esperamos... Y que tú, recuérdese que puede escribir una cartita, esta. recuérdese que es Pío Box 11, Ecuador, Puerto Rico, 00641, Pío Box 11, 00641, si quiere ayudarnos con una ofrenda para poder continuar llevando la palabra de verdad, como está escrita, como está escrita eh, y poco a poco vamos a ir este eh, ayudando en este día. Gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. So, Estamos contentos y gozosos. ¿Algo más, Padre? No, nada más. De todo. Dios les bendiga. Pero acuérdate, acuérdate. Tu cheque o tu giro, hablo a nombre de Momentos Proféticos. Lo envías al apartado 11. Once. Once. Utuado, Puerto Rico, 00641. Un. Porque ahora viene a fin de mes, la factura de todo lo que tenemos que buscar para que todos estos medios de comunicación se puedan enlazar al Ministerio Momentos Proféticos. Por favor, recuerda, tu cartita o tu giro, tu cheque, hazlo a nombre del Ministerio Momentos Proféticos, al apartado 11, votoado, Puerto Rico. Hay ¿Sale? tanta gente linda aquí que me gustaría saludar a tantos, son miles de personas, no podemos, no podemos con tanta gente. ¿Qué? Pero un abrazo para todos, gracias por estar con nosotros, no se pierdan la próxima programación, que es el el domingo en la mañana, ¿verdad? ¿no? Hoy es, hoy es martes, el jueves. El jueves, estamos el, jueves el, el jueves. jueves. el jueves estamos nuevamente con ustedes, así que... Directamente desde el templo. ¿Ok? Repito, desde la casa, desde de, Dios. Desde la casa de Dios. Sí, que el jueves no se pierdan el domingo, vamos a estar... El ahí, domingo mi hijo Julio va a estar ministrando, predicando el mensaje, la enseñanza amén. de lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. La paz de Dios. La paz de Dios sea con todos ustedes. Dios amén. les bendiga. Dios les bendiga familia, amén. los amamos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.